Nicole Neumann negó un conflicto con Connie Ansaldi, pero su actitud demuestra lo contrario. Connie Ansaldi está viviendo momentos muy especiales. Es que con el fin del 2018 a la vuelta de la esquina, la joven panelista anunció su inesperada renuncia a Telefe para apostar a proyectos personales. Así, dejará sus espacios en cortápolos y Morphy, todos a la mesa, dado que su objetivo es no acostumbrarse a quedar eternizada en un trabajo. Creo que la gente en este país está muy acostumbrada a eternizarse en los trabajos.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 Por todo ello, sus compañeros de programa le organizaron una despedida, y la conductora, Verónica Lozano, le dedicó unas sentidas palabras en Instagram. Pasamos dos años hermosos a tu lado, con tu huella digital, tus intervenciones hollywoodenses, tus pasos, sobre todo buena compañera, talentosa e inteligente. Ve cuando quieras, escribió. Sin embargo, llamó mucho la atención la ausencia de una integrante del magazine de Telefe, Nicole Neumann. Ansaldi se había encargado de despejar rumores de internas y peleas, tras fuertes discusiones al aire. Pero a pesar de que supuestamente se llevan de 10, la modelo pegó el faltazo a su despedida. Sin embargo, para decir a su favor, Nicole compartió una imagen de ellas juntas, comentando que va a extrañarla.